Yeah. Uy. ¿Quieres contar así brevemente? Sí Está un poquito mejor Que por la tarde Le estamos pasando suero eh, Porque hemos estado hablando con Con Patrick, con la veterinaria que nos lleva a caballos. Nos ha dicho que le viene bien Pues eso, hidratarle un poquito Para que haga pipí Y si es infección de orina o lo que sea Pues le ayuda un poquito y la verdad que es súper bien, se aporta muy bien. y Estamos muy contentos. Porque. Ha sido un poco tal, pero está comiendo. O sea, no come como es él, porque es un dragón. Pero que esté comiendo así unas hojitas, pues es guay. Y que te queremos mucho, Fermín. No puedes ponerte malito. ¿Verdad, mi amor? No se puede poner el Fermín malito, no. No, no, no, no. No, no, no te vayas. Ya sé que estás un poco harto, pero no puede ser. Es que le faltan dientes. Mira, enfoca ahí cerca. Es que de verdad que tiene 17 años, es muy, muy, muy abuelito. Tiene un diente ahí, que se ve dos. Y dos, dos, dientes, dos dientes, y no tiene dos dientes. Dos dientes. <risa> son sus <risa> únicos dientes. Venga, gordo. gordo. Mira. Oye, cada vez que te suelta... ¿No quieres? Sí. Bueno, ahora en un ratito te ofrecemos más. No tiene que moverse porque como está con el, con el gotero, si no, pues claro, te hay que ir corriendo sí. atrás con el gotero y se saca la piel. Así que... estamos muy preocupados también. Ayer por la noche estuvimos Nuka yo con él, yo he estado toda la noche dependiendo a ver si comía, esta mañana igual. oíste Es que la verdad rompe, rompe el corazón, porque siempre está robando comida, ¿eh? Nunca, siempre es, es un trabón, siempre, siempre está que... robando comida, siempre está liándonosla, abriendo puertas y todo, y, y verla así, pues yo qué sé, a mí me... Me, me afecta, porque es que <risa> es un trasto. Es que no era él, pero... No, no, no es, él. es él. No es él. <risa> <risa>